Los alimentos con vitamina C te ayudarán muchísimo a subir el sistema inmunológico, así que consume muchas frutas y vegetales que contengan vitamina C, como por ejemplo el limón, la naranja, el kiwi, la papaya, el mango, la sandía, los pomelos, el melón, todos los frutos del bosque y todos los vegetales verdes. Debes consumir muchos frutos rojos, morados y azules conocidos como frutos del bosque, que son aquellos que no se cultivaban y crecían de manera silvestre. Los más conocidos son las frambuesas, los arándanos, tanto rojos como azules, las moras, las groselas, la zarzamora, las cerezas, las fresas, etc. Son súper antioxidantes y superalimentos, alimentos, es decir, súper poderosos en vitaminas, minerales y nutrientes. Ya con eso te digo todo. No tengo que decirte más para que entiendas que son necesarios en tu dieta diaria y excepcionales para el sistema inmunitario, aunque no lo parezca porque son muy pequeñitos, pues no tienen tamaño para lo mucho que nutren y ayudan. El ajo y la cebolla, por ejemplo, tienen un componente antiviral y antibacteriano que nos protege de contraer infecciones y virus de cualquier tipo se llama quercetina y es poderosísimo en estos casos. Te hice el video pasado sobre este tema. Además, no solo incrementa nuestras defensas, sino que también mejora nuestra respuesta frente a estos virus y bacterias y favorece el proceso de curación de cualquier tipo de malestar causado por ellos. En cuanto al ajo, lo importante de este alimento es la lisina, aparte de la quercetina que contiene, y que se comporta como un factor antimicrobiano y estimulante del sistema inmunológico. Por esta razón no debes dejar de consumir ajo diariamente y preferiblemente crudo. Los poderes antioxidantes que tienen estos alimentos impiden el efecto perjudicial de los radicales libres en nuestro organismo, además de ayudar a eliminar las toxinas y fortalecer enormemente el sistema inmunológico. En estos tiempos tan difíciles, creo que mucha gente va a optar obligatoriamente por comer bien y saludable, no le queda de otra. Si no quiere ser atrapado fácilmente por este tipo de virus y enfermedades contagiosas del siglo XXI, y de ser atrapado, poder tener un organismo inmune del cual se pueda recuperar rápidamente. Otros de mis preferidos son los alimentos fermentados y las bacterias vivas beneficiosas para nuestro organismo. Para mí el yogur natural contiene una fuente de probióticos que nos ayuda a potenciar el buen crecimiento de la flora bacteriana y la producción de efectos beneficiosos y salud de toda la parte digestiva, no solo del sistema inmunitario sino también del resto del organismo. En este grupo se encuentra el yogur, el queso, el chucruc, el vinagre y los productos que se están introduciendo en nuestra dieta diaria como el kéfir de agua o de leche, del cual hablo tanto en este canal. Podemos encontrar en la vitamina A un componente que ayuda a mejorar la inmunidad y defensa de nuestra piel gracias a estos alimentos. Tenemos también la vitamina B1, B5, B12, que nos ayuda a repotenciar nuestras defensas. Estas se pueden encontrar en las legumbres y en determinados pescados grasos. La vitamina D la podemos encontrar en el aceite de oliva extra virgen, frutos secos y en la toma de sol diaria de por lo menos 15 minutos y sin protección solar en horas tempranas del día, tipo 10 AM, ya que son menos intensos los rayos de sol. Allí encontrarás la mejor vitamina D y D3 de forma gratuita. La vitamina D estimula la inmunidad con una acción antiinfecciosa que favorece la participación en la lucha de los microorganismos. Y es considerada la vitamina antidepresiva excelente para estos momentos que estamos viviendo donde mucha gente se está deprimiendo y cayendo en estados de pánico y ansiedad. El jengibre. Este tubérculo combate todos los virus y bacterias dañinas de nuestro cuerpo. Es rico en nutrientes como el potasio, la neacina, la vitamina C, además de contar con propiedades expectorantes, antitusivas y antiinflamatorias, lo que nos podría ayudar a combatir varios de los síntomas de la gripe o el resfriado común y de cualquier tipo de virus que no conozcamos. los hongos setas, por ejemplo aumentan el número de la actividad de las células inmunitarias ayudando mucho a la inmunidad del organismo es importante mantener una alimentación lo más balanceada y variada que puedas y de entre estos alimentos fíjate que nos hemos nombrado pan, pasta, arroz, papas ni ningún otro alimento procesado ni edulcorado del supermercado ni bebidas gaseosas alcohólicas. Todo esto debes evitarlo al máximo si quieres tener un sistema inmunológico fortalecido y pasar esta cuarentena con absoluta tranquilidad en casa. El organismo dispone de un complejo pero perfecto mecanismo defensivo que es importante cuidar mediante este tipo de alimentación equilibrada que te estoy indicando y que asegure todos los micronutrientes y macronutrientes necesarios para estar saludable. Se sabe que los déficits nutricionales afectan negativamente la capacidad del sistema inmunitario para responder a las agresiones del medio ambiente de virus y bacterias, así que asegúrate de ingerir todos los aminoácidos esenciales mediante la adecuada combinación de alimentos proteicos de origen vegetal verde preferiblemente. Mantén una ingesta adecuada de grasas saludables con un predominio de aceite de oliva extra virgen o aceite de coco extra virgen y un correcto equilibrio con la ayuda de las grasas poliinsaturadas del omega 3. No te preocupes tanto por la fibra ya que esta está contenida en abundancia en los vegetales verdes, frutas y legumbres que te he recomendado. Si hablamos de los minerales como el zinc, el selenio, el hierro o el cobre, resultan también imprescindibles su consumo diario. Lo mejor es hacerlo mediante suplementos que contengan de la A a la Z. Entiendo que es difícil recordar todo lo que debemos consumir diariamente en vitaminas y minerales y la mayoría de las veces a nivel económico en estos momentos. Por tal razón lo más indicado es hacerlo mediante suplementos y alimentos juntos ya que los suplementos nunca suplantan a los alimentos, solo complementan a estos. Y los alimentos que están actualmente escasos de vitaminas y nutrientes, porque así están las tierras de cultivo en el planeta, necesitan el apoyo de los suplementos. No olvides consumir magnesio que además de estar contenido en todos tus alimentos verdes, por lo general si son congelados no poseen el suficiente magnesio que tu cuerpo necesita y debe ser repotenciado a diario porque se pierde muy fácilmente cuando vas al baño inclusive con el estrés y lo necesitas en una buena cantidad que no la contienen todos los verdes que consumas diariamente en este caso te recomiendo que consumas el cloruro de magnesio el cual es excelente muy puro económico y se asimila muy rápido por el cuerpo. No contiene contraindicaciones a menos que tengas problemas estomacales. El problema de los suplementos de magnesio en cápsulas es que traen muy poco magnesio y muchos aditivos químicos para su mantenimiento. Así que nada como lo natural en estos casos que hablamos de salud y sistema inmunológico. Este mineral mantiene funcionando perfectamente saludable en más de 300 procesos que realiza el organismo diariamente para trabajar de manera correcta. Si no lo consumes comienzan a aparecer enfermedades por déficit de este mineral. Debes consumir una copita tres veces al día, mañana en una, mediodía y noche, mientras estemos en este proceso de cuarentena y de por vida hasta cuando salgamos de él. Pero debes empezar con una copita cada tres días y subes a otra y vas así poco a poco. Si ves que te pone las heces blandas, entonces bájale una y te quedas allí de por vida. Si quieres saber cómo preparar y consumir con más detalle el cloruro de magnesio, en mi canal te lo dejo. Búscalo, cloruro de magnesio, salud con Para que tengas tu sistema inmunológico fortalecido diariamente, al igual que tu sistema nervioso tranquilo y relajado. Y así poder afrontar esta situación tan difícil subiendo las defensas del organismo previniendo el desarrollo de enfermedades y ayudar al cuerpo a reaccionar positivamente en aquella que ya se haya manifestado. Es imprescindible aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales naturales, y disminuir el consumo de azúcares de alimentos industrializados que poseen colorantes y conservantes. Trata cuando vayas al supermercado de no comprar comida chatarra, ni azúcares, ni dulces de ningún tipo, ni chocolates para satisfacer deseos ni ansiedades descontroladas. Ve al supermercado después de haber disfrutado de un buen desayuno fuerte o un almuerzo completo para que no te desesperes y compres por ansiedad alimentos que no te convienen de este tipo de cosas que no te hacen nada bien en estos momentos para afrontar este problema de salud que estamos viviendo. Hablemos de los huevos, ya que son mis preferidos. Este alimento contiene minerales esenciales para nuestras defensas, como el zinc, el selenio. Son dos nutrientes fuertes y la composición en general de estos alimentos es muy rica en vitaminas de todo tipo, nutrientes, ácidos grasos saludables y proteínas de alto valor biológico. Por ello es recomendable incorporarlos a nuestra dieta diaria si queremos prevenir una infección bacteriana o virus de cualquier tipo. Consume huevos por lo menos dos diarios en tus desayunos, eso sí que no sean fritos o si los haces fritos trata de retirarles la mayor cantidad de aceite que puedas, no los dejes bañados en él. Y si los acompañas con frutos rojos, morados y azules y de los que tienen vitamina C mejor que mejor, acompáñalos con un poco de yogur natural o kefir, esto es tremendo desayuno diario. A mí me encanta el café, no puedo dejar de consumirlo todas las mañanas, eso sí, una generosa taza de café, pero si eres una persona nerviosa, ansiosa o inquieta, trata de no consumir café por la cafeína que contiene, que es la que te altera más, o consume lo mejor descafeinado, así evitarás alterarte más de lo debido y evitar futuros ataques de ansiedad. En estos momentos no necesitamos estos ataques, es mejor minimizarlos lo más que podamos. Compra frutos secos, ya que son muy saciantes, para esos momentos que vas a tener antojos y ansiedad y así evitarás llenarte de carbohidratos dañinos como el pan, pasta, arroz, papas y otros. Con los frutos secos no necesitarás consumir de estos alimentos. Ya sabemos que los tubérculos son de raíces y que nacen debajo de la tierra y sus hojas son las que salen fuera de la misma son muy ricos y nutritivos pero también engordan mucho así que si sufres de sobrepeso ten mucha precaución en la cantidad diaria que consumas de ellos al igual que la avena sin gluten pero si no tienes ese problema adelante y si eres delgado o delgada como yo consume el que te provoque pero sin exagerar ya que nada en exceso así sea muy natural es bueno nuestro organismo necesita equilibrios Compra sardinas, son muy nutritivas, el salmón que no sea de criadero, el arenque, el atún, las semillas de chía, las nueces. Aquí entra nuevamente el aceite de oliva extra virgen. Ten un garrafón de 5 litros siempre en tu casa y consume hasta 3 cucharadas diarias en las ensaladas o cualquier otro alimento al que le quieras agregar al natural. Yo lo agrego mucho a mis vegetales verdes diarios y por las noches consumo una cucharada grandota de aceite de coco extra virgen buenísimo para el cerebro también. Si este video te ayudó, por favor no dejes de suscribirte al canal. Deja tu pulgar arriba y un corazón verde para indicarme que te fue de utilidad y que llegaste hasta el final del mismo. Y que pases un feliz y maravilloso día a pesar de todo.